Muchas muchas gracias, gracias por haber venido Muchas gracias a usted, por invitarme pan. feliz de estar acá siempre, siempre lo leo, leo todas las mañanas por lo leo y ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? que no o sea, pan lujo. de lujo así día sí. que mi mi mi mi mi mi el la portada, de la de la de la vida, ni de la una gira gigante, gigante, gigante por muchas partes del mundo, Europa y Latinoamérica, eh, presentando mi show. Terminó eh, la gira la semana pasada y estoy como con mucha nostalgia sí. porque para mí esa gira fue muy especial y marcó un momento de mi vida muy importante. ¿Qué momento? Emocionalmente, personalmente y profesionalmente en, en todo sentido. ¿Pero por qué? Porque terminar y cortar con algo que marcó tanto mi vida como lo fue Violeta sí. y encarar... Eh, y animarme, y tomar el desafío y, y ver que la gente esté ahí apoyándome eh, comprando una entrada para verme a mí ¿viste? pero no te creo que no pensás que te van a ir a ver ¿por qué? pero si sí te pasa pero creo que es, que, es un, que es un miedo normal después de haber estado atrás de un personaje durante 5 o 4 años sí. ¿viste? de repente decir, bueno, esto se termina claro, eras violeta y, y de claro, repente en sos punto, y... en algún punto, ¿viste? yo me subí al escenario y, y claro estaba haciendo un, un personaje, no era yo del todo. Sí. Y, y subirme por primera vez, pisar un escenario que ya lo había pisado con los chicos de violeta, pero pisarla sola, sí. fue emocionalmente un cambio muy grande para mí. Así que fue un año increíble, de muchos cambios. Eh, la pasé increíble, increíble, increíble y siempre se va a quedar en mi corazón esa gira. Y toda la gente que me apoyó porque realmente eh, en ese cambio que yo viví, lo más importante para mí fue el apoyo del público sí. eh, y estuvieron ahí incondicionalmente uh -huh. eh, por eso digo que, que, que les agradezco de todo corazón y bueno y ahora acabo de lanzar un nuevo tema que se llama uh -huh. Te Quiero Más presentando un poco lo que va a ser el nuevo disco eh, con la participación especial de Nacho que le dio algo a la canción que nadie más se lo hubiese podido dar sí. ¿viste? así que felices con el resultado la verdad es que la respuesta del público de todas partes del mundo eh, cantando el tema fue algo que nadie se esperaba, eh, que el video tenga tantas visitas en tan poco lleva? tiempo. Y ya lleva como casi 13 millones de visitas. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? Como 12 días por Pero algo. No. O algo. sea, un millón por día más o menos. Es una locura, es algo que no había sucedido uh -huh. nunca. Eh, y y eso, eso es genial, eso sí. es genial. Así que estoy muy feliz con, con la nueva canción, disfrutando mucho este momento. Y bueno, feliz de estar presentándola. Acá. Uh -huh. Ahora la podemos seguir escuchando de fondo la canción sí para es. que la gente la vaya escuchando. <risa> Aislamos un rato. No, eh, también le decimos a la gente que puede participar de la nota con el hashtag Tini sí, en lo promocionaste sí, sí, ya sí. En, en tu Twitter. De... llegaron me un dije... montón de... Sí. Eso, me dijiste que hicieron un montón, un montón, no, no, no, un montón no, no, de preguntas. Que es. Sí, es aparte llegaban. No te, te pregunto desde Bélgica, me decía usted. Yo no lo voy a creer. Yo te veía desde que pe... les le, sí. le decías los horarios sí. de los diferentes países. Sí, sí son lo más. Sí, porque nada, ellos preguntan, obviamente les respondemos. Pero es increíble, no sé, de Rusia, de España, de Bélgica, ahora que me acuerdo y me quedan un montón más. El cariño incondicional de, del público, viste o que se queden despiertos para, para ver las notas, eh, que, que estén en la puerta esperando, viste eh, es algo que, que no se cansan de hacer y que siempre es más y más y más y más. Y, más. y ¿viste? todo el tiempo lo agradezco, pero a veces... Sí. No sabés ya cómo decirles gracias. Claro, demasiado. Eh, Pero sí, la verdad es mucho, la verdad. Es, es mucho y no sabes lo, la gente en los shows cómo como, como están ahí, viste, cantando en español. Me ha pasado en muchos lugares que, que no hablan de eh, no castellano y viste sí. estar en Alemania o en Polonia y que la gente haga el esfuerzo de hablar en español es muy, es muy fuerte. Eso es buenísimo porque siempre es al revés, siempre somos nosotros ¿Viste? los que tenemos que hablar en inglés. Y así es. Y sí, sí, sí. que generar eso es algo groso de verdad Eso hablábamos, bueno, empezó a suceder con Violeta Y cuando yo fui con mi disco también sucedió Y, y que, que, lo, que los chicos tengan ganas de aprender español eh, Porque a través de la música lo quieren Es una bendición muy grande uh -huh. Sí, sí de decir. verdad sí, sí, No sí, lo sí. logra mucha gente eso, de verdad ¿eh? Bueno, no sé, viste a veces las cosas pasan porque que tienen que pasar y yo disfruto cada momento uh -huh. de, de mi vida a full. Uh -huh. eh, ahora estoy por, por irme a Los Ángeles a, a escribir las eh, canciones del nuevo disco, uh -huh. que, que bueno que no tenemos mucho, entonces viste vamos a medio arrancar de cero. ¿Cuánto hay ahora? No hay, no ah, hay casi nada. Hicimos, esto que y, ahora. Claro, porque habíamos te escrito quiero te, más". te quiero más sí. con, con Mauricio, con Andrés. Eh, escribimos un par de cosas más, pero bueno, hay que terminar todo y por sí. eso ahora me estoy yendo a Los Ángeles, a terminar de grabar el disco, feliz, feliz de trabajar allá, el año pasado tuve la oportunidad de volver a grabar allá y ahora volver a ir, eh, que me abren las puertas, para mí es increíble, así que feliz de eso. Eh, Quizás en el verano haya algunos Allá. shows ver, ajá. Eh, que todavía no puedo confirmarlos. ¿Acá acá o... Sí, acá. acá, acá, acá. Falta un poquito para... Si Dios quiere, si todo sale bien, que lo pueda contar. Y el año que viene ya me gustaría... Ya lo estás contando, te aviso. No, pero no del todo. <risa> <risa> no del todo. Sí. Eh, el año que viene me encantaría volver a actuar. Ajá. Eso es algo que, que, lo, que, que quiero volver a hacer. Sí. Pero, bueno, viste, la música necesita... Necesita mucho, mucho, mucha mucho, dedicación, mucha dedicación. Eh, la gira, hacer un disco, los videoclips, de, la promoción del disco, o sea, de todo es como, te lleva muchísimo tiempo. Uh -huh. Y la actuación lo mismo, viste, estás ahí 12 horas es, filmando. Es un lío entonces un bueno, juntarlo. Eh, juntarlo, hay que prepararlo con tiempo, pero me encantaría uh -huh. volver a actuar. Uh -huh. Hablemos de los miedos, porque me decís, me encantaría volver a actuar, ¿te da miedo volver a, no. a hacer algo diferente o ya está? No, no me da miedo. De hecho, ya tengo muchísimas ganas. ¿Viste? Ya pasaron como dos años de, de, sí. de que yo no, no vuelvo a actuar. Y, y esas ganas como que fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, creciendo. Y ya hoy eh, tengo muchísimas ganas de, de tomar un nuevo desafío, por así decirlo. Uh -huh. De probar algo nuevo. Uh -huh. Bueno, está bueno eso. Van a estar contentas sí. las chicas, ¿no? <risa> ya están ahí, Porque es una, una pregunta no que llega. Sí, es... exacto, exacto. Es una pregunta que llegó bastante que ya la respondiste, así que no la vamos a hacer después. <risa> Hicieron un montón de preguntas. <risa> un montón, sí. ahora las vamos a ir leyendo, no Dale. las vamos a poder leer todas, porque es imposible leer todas. Imagino que para vos pero, también es imposible todas las cosas que te van llegando día a día. yo un montón, todo el tiempo estoy ahí pendiente con los fans, viste, me hablo por todas partes, sí. para, a través de Instagram o de Facebook o de Twitter, estoy ahí todo el tiempo pendiente mm -hmm. y me encanta leerlos, porque de hecho aprendo muchísimo eh, escuchándolos, sí. leyéndolos, le leyendo sus comentarios, eh, hay veces que hasta te dicen cosas súper profundas, ¿viste? Y, y me encanta. Aprendo mucho de, de ellos. ¿Cuál es el lugar en el que te tomas caminar en tu vida? De, decís por... Por la fama. Eh... No sé por qué pienso que no es argentina. Bueno, pasa que hay muchos lugares que yo no había estado antes y simplemente fui por el hecho de... De, de estar trabajando, entonces es como que cuando viene poner un artista acá, sí, todos sabemos eh, eh, que ese artista está ahí, entonces sí, están, están más pendientes. Entiendo, sí. Y bueno, claro, Italia, Polonia fue una locura, Alemania. ¿Qué Es una locura, graficame, graficame ese momento. ¿verdad? No, que hayan más de 200 personas esperando en la puerta del hotel y, y viste Se ponga la pata afuera y, y no... No puede seguir pero pero porque sabían que nosotros al día siguiente teníamos un show, entonces sí. sabían en dónde estábamos hospedados, viste y en Italia me pasó de estar caminando por la calle y, y ver a dos nenas que le estaban preguntando al hotel, acá están hospedados, y yo pasando para <risa> atrás y, y le tocaban las palmas, hola. No lo, pueden no lo podían creer. No lo podían creer. Sí, sí, sí. sí, Están muy locas. Sí. Pero bueno, viste, cada, cada país es diferente. ¿Te y cada país a eso? tiene su cultura, su, su forma de acercarte a hablar o de pedirte una foto. No son todos, no son todos iguales en o sea, ese pues, sentido. ¿Eso te acostumbras o, o todavía no? Eh, es muy loco, pero, pero lo disfruto. O sea, sé que si quizás algo a la calle, eh, quizás, ¿no? Pero quizás sí pase que una persona te reconozca y te pida una foto y.. Está todo bien, al principio es más loco, porque un día para el otro eso cambia, sí. viste, radicalmente, de no ser, de, de pasar a, a que de repente o te miren te piden una foto. Al principio era como más loco, y también para mis amigas o para la gente que me rodeaba, pero hoy ya, ya, ya, ya quizás, viste, lo fui como en ese sentido, sabiendo que puede suceder, como también no, pero. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo una vez, eh, Violeta se había, había salido hace como una semana y fue muy loco porque nosotros habíamos eh, grabado toda la serie sí. sin que salga al aire, o sea, sin que se estrene y, viste, yo terminaba las grabaciones y salía a la calle y sí. yo estaba y haciendo nada. un proyecto, pero nadie sabía porque todavía Violeta no estaba al aire, entonces claro. para mí era normal trabajar en la televisión pero que no te, no, no te reconozcan Viste, era como sí. rarísimo pero, pero era así sí. Y un día para otro se estrena Violeta y yo, viste, tenía... Porque para mí era normal, entonces, viste, un día fui al cine con mis amigas y de repente, vi me acercó una nena y me pide una foto. Y yo no podía creerlo. Pero, una semana iba nada más. Claro, ¿Una semana de hacía, aire? Hacía una semana que Violeta estaba al aire y, bueno, viste que... Viste, de chico yo también era súper fanática de Disney. Sí. Y estaba ahí cada segundo, todo lo nuevo, viste, sí. ya estaba ahí pendiente. Y, ¿y, ¿Y no lo podíamos creer y Contame todas las chicas, ¡Ay, Tini! Uh -huh fue muy emocionante. Sí, sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo de, de, de ese día de que estábamos sentadas comiendo. ¿Qué comían? ¿Te acordás? Eh, no, creo que chipochoclo. Nos <risa> había sobrado de, de, de ir a ver la peli, viste. Ahí sentadas en la... Y de repente se nos acercaron y como miraban. Me acuerdo de ese día perfecto. ¿Qué te genera cuando te acordás? ¿Qué se te viene a la cabeza? Y alegría. Me acuerdo de mis sensaciones en ese momento. Yo era aparte mucho más chiquita. Tenía 14, 15, 15 años, viste. Y... No lo podía creer. Es lindo. Es, es, es muy lindo porque, es, porque la gente se acerca con mucho amor, ¿viste? Entonces. Uh -huh. ¿Y bueno. cuando abriste a tu casa, después de <ríe> No sé si me acordé de tanto. Creo que sí, le conté a mamá, a papá, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, sí, le decía. No lo podía creer yo tampoco. Imagínate. Sí. sí. sí. sí. Eh, pues, era, era muy loco. Ya después era salir todos juntos y quizás que se acerquen. Sí, y siempre te caracterizaste por ser una estrella de Disney eh, contraria a lo que muchas de imagen que tiene, viste que siempre que aparece una estrella a vos te habrá pasado mil veces cuando vas bueno, pero esta tiene dos minutos de fama y después siempre empiezan los escándalos, las cosas sí. o cambia el perfil de repente vos no, vos siempre seguiste una línea siempre fuiste muy correcta, con mucha humildad de buen trato Sí yo siempre digo que eso tiene mucho que ver de, de dónde venís viste, es como como que yo soy en gran parte por la educación que mis papás me dieron sí. y, y también en gran parte siempre escucharon a mí y, y tomarme dos segundos de, de, de, de tiempo para decir como quién quiero ser y hasta pensar viste el día de mañana de si quiero que mi hijo o mi hija aprenda la televisión y vea videos míos eh, yo, yo metida en algo que que, que no me gustaría que, que vean, ¿me entendés? Es como cuidarme también en, en todo sentido y también a la hora de, no sé, salir a, a, a, a la calle que las madres se me acerquen y, y me agradezcan eso. ¿Viste? Gracias, porque hoy no sucede que uno Para deja un quizás la, la, la, la televisión prendida y, y pueda dejar a su hijo como en paz. Es como... Y, y, y me cuido porque yo soy así y, y porque también... ¿Sentís la responsabilidad? Es una responsabilidad que... Que me gusta to tomarla, viste, en todo sentido, uh -huh. no a medias. Uh -huh. eh, y así me educaron también, entonces, también soy así en mi, mi, vida. Uh -huh. en mi vida. ¿Sos así? Sí. Sos así. sí. Eh, uno piensa que la fama viene acompañada de todo lindo, viste, que todo el mundo dice, sí, sos famoso, tenés plata, te conocen, que también debe haber cosas que son momentos duros, tristes. Sí. Como todo en la vida. ¿Cuál fue el momento más duro que viviste en este tiempo que vos...? Eh, hay cosas personales que, que son personales Obviamente. Y, que, y que quedan para mí y que yo viví con mi familia o bueno, alguna relación que tuve, pero, sí, sí. pero bueno, creo que, que quizás fue, fue un cambio emocional que yo tuve de. Creo que lo que le pasa, ¿viste? A cualquier adolescente de saber quién es uno y para qué vino a este mundo. Sí. Eh, en tanta vorágine que, que yo tuve de vida que si te la cuento no, la, no lo puedes creer viste que en cinco años ¿Te cambió la vida? Me haya pasado todo lo que me sucedió es como que uno lo, no, no lo puedes creer si te lo si te lo cuento porque fueron muchas cosas eh, viste y vivir todo ese proceso personal al mismo tiempo Y de, de, de, subirme al escenario y tener que y, fue, ese ese ese cambio fue fue un poco Duro, por así decirlo Pero Complicado, tuve sí, a no, mi no, familia no. Tuve a mi mamá, a mi papá A mis amigas de toda la vida eh, Pero bueno, de repente de un día para el otro eh, Tomar la decisión de, de Sí, quiero Quiero dedicarme a esto porque es lo que más amo en el mundo Pero bueno, separarte de tus amigos Dejar el colegio, dejar tu rutina De, de todo, todos los días Extrañar, no tener Viste, son cosas Que, que uno toma las decisiones, pero no, es, no tenés una vida perfecta Pero está bien que, que digas que es duro Porque lo es, hay, hay como una frase muy de No, laburar es hombrear bolsas en el puerto Y no, laburar también es hacer lo que haces Es lo más lindo del mundo, yo amo trabajar Pero obviamente como cualquier persona Tiene sus pros y sus contras La, la vida no es perfecta O sea, la vida se trata de, de uno Buscar siempre la forma de, de ser lo más feliz posible Pero en, en esa búsqueda Uno se equivoca Se, se, se confunde eh, se arrepiente, eh, tomas decisiones que no son las correctas, viste, y más siendo tan chica. Ahora ya estoy más grande y ya eh, eh, estoy en otra en otra posición, pero arranqué muy chica, viste, uh -huh. entonces eh, tuve que tomar decisiones pues, muy tempranamente. Sí. Pero está, está, bueno, entendés, contar, que está bueno contar esto, Tini, porque lo que te digo, hay una imagen de, quizás de, de los famosos y la fama tan... Tan perfecta, viste, de que Pero no es todo tan es. lindo. No lo es Y yo creo que, que, que todos siempre lo intentan aclarar, porque que no es así. Tiene cosas increíblemente lindas. Y eso yo te lo puedo asegurar. Lo que hablamos al comienzo. O no sí. hay nada más lindo que, que hacerlo, primero, tener la bendición de poder hacer lo que amo. Lo que querés. Eh, y segundo, todas las millones de cosas lindas que, que suceden. Pero también tiene, tiene sus cosas. Pero como cualquier, como la vida misma. Uh -huh. ¿Lloraste mucho en, en, en ese cambio o no? Eh, como cualquier persona. Soy súper sensible. ¿Muy? y Re sensible. <risa> re sensible, sí. Y... siempre fui muy sensible. Eh, con, con tonterías, pero bueno, sí. Como te digo... Siempre tuve un oído, un hombro en quien apoyarme, si no era mi mejor amiga era... ¿viste? Siempre tuve un ser querido que estuvo ahí para, para escucharme. Y eso para mí fue muy importante uh -huh. en, en, en todo el recorrido que, que y todas las cosas que tuve que vivir. Uh -huh. eh, ¿Qué te hace mal, por ejemplo? ¿Qué me hace mal? ¿Qué te hace mal? No me gusta pelearme con, con nadie que quiero. Discutir, no me gusta. evitas el conflicto? Sí. sí. Así yo también. Siempre. Sí, porque... No me sí. gusta. No sí. me gusta enfrentarme con nadie y menos con la gente que quiero. Sí. O sea, nunca, nunca me vas a ver enfrentada con nadie porque no es mi personalidad, pero hasta peleas tontas con mi mamá o con mi papá las odio tener. Entonces prefiero siempre hablar las cosas bien, tranquilamente, esas cosas. Te estoy hablando de cosas... Sí, sí, tontas, eh sí. pero que, que, que, a uno, que a mí me afectan. Uh -huh. eh, y después, pues, bueno, obviamente, cosas más profundas, uh -huh. pero soy pero sensible. Un ejemplo, eh, por ejemplo, ahora está la bomba tucumana en Showmatch y le encanta ir a eh, confrontar. Cuando vos tuviste un enfrentamiento que no fue tal con Lali, eh, se notaba que estabas incómoda y que no te gustaba que hablar de eso. Que... Pero aparte... ¿Cómo me va a gustar si, en realidad, si realmente nunca sucedió nada Por eso, pero, malo. Está bien. pero hay gente que le gusta meterse en eso y jugar con eso. ¿A vos? No, pero, ¿cómo me.? No, no, no, no, no, no para nada. Imagínate que yo voy a tener en contra de una persona de que primero no conozco, eh, nunca eso. nunca me hizo nada malo y si lo hiciera, las cosas se hablan eh, afuera de la. Ca... O sea, ayer, ayer, en, en, afuera de la cámara. Ayer, ¿no? Eh, fue que, no me acuerdo qué día estuvo en no? Mirta. Ayer, ayer. Y dijo que eras sí, la una escuché, persona hermosa, te, la escuché, te tuvo muy lindas palabras. La escuché y, y yo pienso lo mismo de ella. Y deseo lo mejor en todo lo que haga. pero Y nunca va a haber un problema porque no soy no, no soy así. Y no me gusta tener problemas con nadie. O sea, uh -huh. no, fíjate Eso fue algo más. No sé, que se crea porque. Que creamos, me hago cargo porque los medios también fomentamos eh, eso. Sí. No, bueno pero está todo más que bien y lo vamos a seguir aclarando hasta el día hasta que el día, hasta el día que no estén más, sí. hasta el día que no estemos más todos. Literalmente. Pero está bien, está bien. Eh, bueno, llegaron llegado un montón de preguntas, te voy a leer a algunas. Ver, perfecto. Porque lo que más importa más que lo que yo te pregunto <risa> es lo que pregunta la gente. Tengo eh, ¿Qué pasó? Ah, no, porque voy a parar la campera. Eso es otra mic? cosa, soy muy friolenta El mic está bien ahí? Sí. Sí. Si no, si se escucha bien, Dano que está del otro lado de la cámara. Perfecto, sí, Ceci, sí, sí, sí. A ver, sí. si hago ahí, no, ¿ahí, ¿Ahí bien? Perfecto, Perfecto, muy bien, muy bien. Estamos con la gente acá en el, con el diario Clarín laburando. <risa> eh, para que sepan que hablamos detrás de cámara, está Cecilia Becchiarelli, que es la que está con la cámara con la cámara que enfoca a Tini. Bueno, a ver, son un montón. <risa> vamos a leer algunas. ¿Ah, bien? Vamos, vamos a leer algunas. Gracias ¿Ah, por, por eh, mencionarnos, por Sí, eh, gracias a todos, Mira sí, todos los mensajes. Sí, no, que mandan. Son, son increíbles. Bueno, vamos a leer algunas. A ver, dice, por ejemplo, ¿cómo te imaginas la próxima ruta? Y vamos a nombrarlas a, la, a las personas que mandan los mensajes, que te gusta mucho que las nombremos ¿Debe? también siempre. ¿Cómo te imaginas la próxima ruta? ¿Vendrás a Polonia? Pregunta Eh, Me encantaría, un beso muy, pero muy grande a todo Polonia, que siempre están ahí eh, apoyándome incondicionalmente, y me encantaría obviamente volver. Fui hace poquito sí. con, con, con mi show, con mi gira, y fueron shows muy emocionantes. Eh, me encanta ir a Polonia porque ellos son muy especiales eh, y tienen una historia como, como país de vida muy dura. Muy sí. dura. Eh, y verlos sonreír, y verlos felices, y, y ver que, que la música nos, no, nos une, Ver a las madres emocionadas, para mí haber ido a Polonia fue algo muy lindo, muy lindo, muy, muy, muy lindo, me encantaría volver, sí, uh -huh. me encantaría. Bueno, van a estar contentos entonces. Obvio. Uy, a ver, porque hay gente que no manda preguntas, dice te amo, Tini, y ya estás acostumbrada a eso, pero vamos a ver las que son preguntas. Pregunta, vea, <risa> dice, a yo amo, te quiero más por tu tema, y obviamente, no. pero ¿habrá una versión en inglés? Ay, Besos bueno. desde Australia, de todos lados están llegando mensajes. <risa> un beso de Australia muy, pero muy, muy grande. Me encantaría que haya una versión en inglés, pero bueno, por ahora hay que disfrutarla de español. Que lo Acaba que de salir hace y es, nada. Y es lo que hablábamos recién de también un poco eh, darle valor a nuestro ah, idioma, ¿no? Obvio, y que me encanta, y imagínate, claro, eso. Yo, yo hablo en español, así sí. que imagínate que me guste más. Sí. Bueno, a ver, dice, eh, ¿qué te inspiró la canción Te Quiero Más? ¿En qué te inspiraste? Vendría a ser, pregunta, eh, arroba gracias Tini. Todas te nombran, eh, tenés 800.000 mil arrobas, <ríe> ¿no? Eh, bueno, cuando llegué a Los Ángeles había algo de la música y tenía como ese beat que, que es así como medio urbano latino, ¿viste sí. ese beat que te hace bailar, sí. que te hace sonreír? Y queríamos una historia yo, yo quería hablar de, de, de amor en esta canción. Eh, y realmente un poco nos inspiramos en, en la historia que yo viví de amor con, con mi novio, con Pepe eh, y, y poder, viste, escribir en dos minutos eh, lo que fue y lo que significa para mí y que fue tan solo en un segundo, eh, porque fueron dos días de filmación y, y nos conocimos y básicamente que gracias a esos dos días nos dieron muchísimas ganas de seguir viéndonos, de conocernos y nos enamoramos. Entonces abre un poquito. Fue una primera vista, ¿sí? Lo viste y dijiste, ¿Es No sé él? si fue. A... Claro, eso es como... Es muy raro que te suceda. No, pero puede pero pasar. Hay... Vos, pues. Seguramente hay gente que te dice, sí, a mí me sucedió. Sí. No es que dije, es él, es él. No. En mi caso tengo hijos. No, no me sucedió <risa> eso. Que te... No, pero bueno, nos, nos sentamos a hablar, tuvimos conversaciones. Eh, y viste, cuando tenés tantas cosas en común con la otra persona, sí. te dan más ganas de seguir conociéndola. Y así fue. Uh -huh. Así fue. Muy, uh -huh. muy muy sanamente y muy como natural se dio todo. Querías más, querías más, justamente. Te quiero más, claro. así, así, así es. ¿Cuándo va a salir tu línea de ropa en Francia? Pregunta. mira hasta la leímos de todas, las tres que leímos son de Australia, de Francia y de Polonia. Bueno, un beso muy grande para Francia. Je eh, vous aime beaucoup. Bueno, muy ¿Viste? bien. ¿Viste? Que me tengo que aprender porque cada país que voy un poco me aprendo. Muy bien. Eh, me encantaría, bueno, está ahora mi línea de ropa en el corte inglés en España y por ahora, viste, la van consiguiendo o viajan a España y se la compran o como sea consiguen la ropa. Yo y vos de fui repente a Alemania, que tienen, Polonia, todos se, esos en todos tienen tu ropa. Y, tenían la ropa. y yo digo, ¿cómo hacen para conseguirla? No sé cómo lo logran. Yo, imagínate lo feliz que sería que mi línea de ropa esté en todas partes que, que, que me consultan y que, y que mueren porque esté, yo sería feliz. A veces es que no depende tanto de mí, pero estamos intentando que Por lo menos se pueda viste, vender por internet Entiendo. y que haya envíos eh, alrededor del mundo para, para por lo menos, viste, que vos la veas. Hoy hoy en día que eso se, se super usa y que sí. todos lo usamos, de, que ves las cosas por internet y lo pedís. Bueno, estamos intentando que eso suceda con mi línea. Okay, o sea, va a pasar, va a pasar Me encantaría, cuando... me, no, viste, no me, no me, en me gusta momento. confirmarlo porque es la idea. Es la sí, idea. Sí, sí. Eh, no veo la hora, le decimos a la gente que puede participar con el hashtag eh, Tini en Clarín, por supuesto eh, No veo la hora de la salida del perfume Isabel Ay, acá. también, yo tengo oh. mi perfume hecho Ya, hecho, hecho, tengo la fragancia Lo único que estamos esperando es el momento el para, para lanzar para Acaba de lanzar un video, un tema nuevo Que, que, es, que es saben que por muero, etapas. porque aparte amo todo lo que es eso Pero bueno, y cada, cada cosa cada cosa es su tiempo uh -huh. ¿Cómo fue trabajar con Nacho en Te Quiero Más? Mira, todos, todos quieren hablar del tema. Todos. Eh, bueno, haber trabajado con Nacho en Te Quiero Más fue, fue muy lindo. Eh, la verdad es que él es un, un gran artista y cuando pensamos en él, yo dije, bueno, ok, me estoy animando por primera vez a hacer algo completamente diferente a lo que venía haciendo, sí. que es Te Quiero Más. Quiero hacerlo con alguien que lleve esta bandera, ¿viste? Hace sí. mucho tiempo. Y pensamos en Nacho y dijimos, claro, nadie mejor que él que hace no sí, sé cuántos años de carrera, tendrá 20 años de carrera, eh, sí. que él es que él haya aceptado y que haya escuchado el tema y que diga, sí, lo quiero hacer. Vos pensaba que, que, que, no. con, que viste iba que no. Perdón, conmigo, que acabo de arrancar, que tengo un disco nada más. Sí. Eh, obviamente que, que bueno, hicimos todo lo que hicimos, pero en la música todavía soy súper nueva y me falta un montón por, por crecer, por entender, por aprender. Y que él haya escuchado la canción y diga, sí, la quiero hacer, para mí fue un lujo tenerlo. Y cuando estuvo ahí, tuvo la mejor onda del mundo. Nos quedamos hasta muy tarde filmando, me acuerdo ese día, y él estaba ahí y acababa de viajar desde desde no sé dónde para poder estar en Buenos Aires y al día siguiente irse, viste, viste cuando decís la mejor onda del mundo sí. y se llevó bárbaro, viste, se puso a hablar el mate argentino, ah, se puso a hablar con mis amigas, con mi familia, un amor, un, un, un, sí, un sí, genio, un sí, genio. Sí. Eh, esa pregunta la hacía Malena Jara, Malena, sí, Malena Jara eh, tus tres mejores momentos en tu vida, pregunta Ay. Summer Violetos, la vida, no sé... Es, complicado, momento, ¿no? es sí, complicado, ¿no? Es complicado. Súper complicado y después te digo tres y me acuerdo de otros tres y, y si después no, de haberme acordado de no, esos tres, me acuerdo de los otros... Por me suerte son muchos entonces. Son, son muchísimos y... Ah, ¡muchísimos! Pero bueno, uno muy especial que siempre lo cuento eh, fue haber pasado mi cumpleaños arriba del escenario y me acuerdo que... que hacía una semana y hacía mucho tiempo que no volví a casa. Y ¿viste, lo agarré a papá un día y le dije: Papá, no sabes lo que extraño a mis amigas. Y, y yo le vi a mi papá los ojitos de padre. Le viste cuando el padre le quiere conceder todo al hijo, porque. Y lo mismo le pasó a mamá. Y les dije: Bueno, pero fuerzas, falta poco para volver a casa, viste. Eh, y aparte estaba viviendo algo increíble. Sí. Es, mi cumple es el día de mi cumpleaños, yo estaba por cumplir 18 y ellos sabían lo que yo soñaba con ese número. O sea, era como. Moría por cumplir 18. Y, y me empiezan a cantar del público, y, y los chicos del elenco de mi cumpleaños y me dicen que tenían una sorpresa para darme. Esto en el medio del show. Sí. Y yo pensé que me iban a entrar una torta. O... Y entraron mis cinco mejores amigas, que viajaron desde Buenos Aires hasta Alemania, para estar solo tres días o cuatro días conmigo, hacerme la sorpresa y festejar mis 18 eh, conmigo. Y eso. Es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida, estar haciendo lo que amo, con las con el público. Y que aparte este, la gente que más amo y que me haya venido a visitar y estar festejando mi cumpleaños, o sea, fue... Todo. ¿Ves cuando decís... No puede ser mejor. No, no, no, no, no puedo creer lo que está pasando. Bueno, ese día fue muy especial. Uh -huh. Sí, sí. Sí, y te brillan los ojos y te emocionás <risa> y pasó hace dos años ya. <risa> Pero te juro, siempre a veces se te aburría y digo... Quiero volver a vivir ese momento. Eh. Te voy, subo, subo, subo, subo. Me busco todos los videos Ajá. de esa noche. Mira qué lindo, sí. es hermoso, de verdad. Sí. Eh, Tini, ¿vas a venir a Colombia? ¿Te gustaría grabar otra serie? Bueno, ya esa ya la respondiste, la de la serie, ¿no? Eh, a Colombia, bueno, se... es un lugar que quiero ir mu... o sea, hace muchísimo tiempo sí. eh, y lo estamos intentando. Lo estamos intentando, yo sé que leo los mensajes que me mandan desde Colombia, las ganas que tenía que, que vayamos con el Code Mystery Tour y Chuy, que no se pudo, pero prometo que algún día eh, voy a poder ir con el show y poder brindarles un show a todos uh -huh. ellos. que ¿No fuiste nunca a Colombia? Fuimos con Violeta, pero bueno, eh, el primer año me acuerdo que nos fuimos de gira eh, y, y ellos viste, también estaban ahí como que querían, terminamos yendo, pero de vuelta me estaban todos locos por... por porque yo vaya a presentar este show, sí. así que no se pudo, pero prometo que voy a hacer lo posible para intentar. Esta te la pregunta ¿Qué? yo, ¿cuál es el país que más te deslumbró en todos los que conociste, por algún motivo particular? No sé, porque viste algo que dijiste, wow. Todos. No me hagas elegir porque te juro que no después, sé. Después, después te dicen... Todos, todos, todos, todos, todos para mí tuvieron algo especial. Desde mi país, presentar mi show en la Argentina y ver a mi abuela sentada en la quinta, o sea, en la, ter en la tercera fila, hasta la otra parte del mundo que es estar no sé, en Alemania, en esos lugares loquísimos que vos decís, ¿esto es un sueño o, o es posta? O sea, uh -huh. yo soy argentina y estoy presentando mi show y la gente está cantando en español. Esto, esto, o sea, dígame, si es un sueño, por así, no me hago tantas soluciones, ¿viste? Como, sí, todo. Muy bien, no te querés jugar, está bien, te banco igual, ¿eh? <risa> Te banco, te banco. A ver, por Dios. Eh. Si te ofrecen a hacer Violeta 4 en cine, ¿aceptás? El otro día creo que a Roger y a Candy les habían preguntado eso y dijeron sí, obvio. Y sí, por lo menos, por, ya por el simple hecho de que sé que a toda la gente le haría como súper feliz, por lo menos hacer ¿viste, un capítulo sí. para la, y para nosotros volver a reencontrarnos sería increíble. Eh, Ten, ah, tengo los mejores recuerdos. Eh, mm, arroba Sweet Tiny pregunta. Esta es graciosa, dice, ¿qué le pusiste a Te Quiero Más que es tan adictiva? Pregunta. <risa> Y yo creo que, que el estribillo tiene algo tiene algo como muy especial. La parte de Nacho te da a la canción algo que nadie hubiese podido dárselo. Y después eh, eso, eso bien latino que con el simple hecho de escuchar la música ya te hace te hace una sonrisa. Sí. Sí. Cami, pregunta eso. Le mandamos un saludo. Cami, un beso muy grande. Eh... Si vas a volver a Francia, creo que ya te la habíamos hecho una parecida, ¿no? Eh, uy, no, no, no. Mandan videos. A mirá. ver. No sé qué es este video. Ay, te quiero más, ¿ves? Ah, mira qué lindo. Ahí se escucha el tema. No. Se va a poner contenta que la... que la... que está saliendo. Sí. Hey. ¿Vos ves todos los videos ya así? Sí, todo el tiempo. ¿Sí? A un Tini. Fortini le mandamos un beso muy grande a Mimi. Son un montón y ves que te la estoy un leyendo montón. de verdad Porque a veces algunos dicen, che, pero Mesteta la hiciste vos, viste Como dice Mirta Alegrán, dice no. se pregunta de Twitter y viste, te, te la manda ahí no. A ver... Son todas, eh, ¿Qué perfume usas vos? No creo que lo quieras decir eso porque es complicado, no? Sí, aparte tengo sí. soy súper fanática de los perfumes y, y viste, tengo como muchos perfumes que en viajes voy recopilando y depende del día me, me, me, me perfumo uh -huh. ¿Te gustaría grabar con Abel Pintos? Sí. sí, Sería encantaría. genial, ¿eh? Sería, sería genial. genial y, y el otro día tuve la, la posibilidad de conocerlo en el show de Manuel Carrasco, que los dos estuvimos invitados a cantar con él. Sí. Y me lo crucé y le dije, yo te admiro tanto. Ah, Ese lo vi, vi una risa. foto que subió. él, claro. Sí, sí, un amor. La sí. verdad que sí me admiro. Bueno, vamos dejando las preguntas a la gente que vamos a hacer alguna más. Eh, cuando escribiste la canción pensaste en Pepe y ya lo dijiste. Me saludás, pide Sofía, así que de Chile. Eh, besos de Turquía ¿Un beso? Las tinistas de Córdoba, te extrañamos Ay, que en Córdoba fue el último show eh, ¿Qué podés contarnos sobre tu disco? Ya hablaste un poco ¿Cuál es el mejor recuerdo con tu familia? Pregunta. Polonia te ama, ¿cómo estás en Polonia? No? Llegaron un montón de Polonia eh, ¿El mejor recuerdo con mi familia? Tengo tantos... muchos, no sé, no me puedo quedar con ¿No? no. sé, los domingos es como... ¿Por qué? contame un poco el domingo eso. Porque el domingo yo sé que me levanto y está mi papá haciéndonos la comida a todos, viste, mamá. Eh, preparando todo para que todo esté increíblemente lindo y recibir a, a, a, a, a los... Viste, ahora nacieron un montón de bebés nuevos en la familia, está mi ahijado, el hijo de mi otro primo, ahora nació otro, el hijo de mi otra tía. Como somos muchos y siempre vienen los domingos a casa y viste bajar bajar y encontrarme con, todo, con todos ellos, viste, ver a mi abuela, ver a mi abuelo. Eh, compartir la comida del domingo con mi familia es muy especial. Uh -huh. es, es el momento. Es el momento y es el momento que, que más espero en la semana. Uh -huh. Porque, aparte, también es bueno, es un momento de, donde uno se relaja, viste, está como. No, no, tenés la cabeza en eso nada más. Uh -huh. Yo, aparte, todo el tiempo estoy pensando en muchas cosas, todo el tiempo no paro de pensar. Y es el momento donde digo, bueno, basta, desconectada. Basta del trabajo, basta de esto y ahora eh, relájate y disfruta de esto que, uh -huh. que no sé. Es único, así es que, que sí. uh -huh. <risa> 20 años, eh, una super carrera, eh, fama, muy humilde. ¿Qué valor le das al dinero? Vos? ¿Qué te quiere este tiempo? Soy no, o sea, porque soy más colgado, yo no, realmente no, hasta me olvido porque. Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a no te para conocer a con mis amigas Te lo prometo... <risa> Le pedí plata a tu viejo para salir Para el peaje ¿me entendés? Que, que a veces me cuelgo, hoy me pasó Tuve que volver a casa y decirle, más ¿me, ¿me das 30 pesos para el peaje <risa> Viste, obviamente que soy consciente No es que soy una tonta sí. Obviamente que sé Un montón de cosas, pero, viste, intento Como... Y lo intenté, viste, tener una vida normal de chica de 20 años en todo sentido. Y, y nada, obviamente que me voy mis, mis gustos si hay algo que me gusta, si hay algo que, que, que quiero tener, o si le quiero hacer un regalo a alguien, viste, pagarlo con mi dinero porque, porque, porque me lo gano, porque trabajo. Eh, pero, pero soy como, no. ¿Quién es la palabra de? Sí, entiendo, a mí tampoco, queda tranquila, ¿no? ¿Lo estamos <risa> no estamos ¿no? Sí, entiendo. Sí, sí, sí, sí. sí. Que desprendida esa es la palabra. Sí. Sí, aparte, creo que eso también me lo dio el hecho de que mi papá sea mi representante. Ajá. Porque quizás si yo tuviera un representante y tuviese que estar más pendiente de, ¿viste? de los contratos, de cuánto esto, cuánto sí. lo otro, ahí sí estaría más metida. Pero el hecho de que mi, sea mi papá, la persona que me, me arregla todos esos temas, dejo, o sea, pongo las manos en el fuego y tengo toda la confianza del mundo porque sé que nadie más que él va, va a querer lo mejor para mí y para la familia. Entonces... También me súper despreocupo desde ese lugar, ¿viste? Decir, bueno, lo dejo para papá y cualquier pregunta que tenga, papá me la va a Es papá. Es, mi, pa ¿Es mi papá. Le mandamos un saludo a tu papá, que jamás? apenas le dijimos que te queríamos invitar acá. Sí. Él nos jamás? dijo que sí, que te ¿Qué iba jamás? a decir. Sí, sí, sí, me, me dijo. Ajá, igual muy agradecido con vos también, porque con tu viejo arreglamos, pero vos estás acá. Eh, de verdad, de verdad, sos una estrella. En, ya te digo, nunca nos pasó hasta ahora que lleguen tantos mensajes de afuera. Han llegado muchísimos mensajes, pero de afuera, a este nivel, ¿no? Sí, es muy loco. Es, es muy loco siempre. Les agradezco a todos porque van a estar prendi están prendidos ahí, viste, en la entrevista, comentando sí. eh, en cualquier parte del mundo. Y estoy muy feliz de todo, lo que, de todo lo que me está pasando y de todo lo que estoy creciendo y uh -huh. de las oportunidades que, que estoy teniendo. Uh -huh. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Bien, súper bien, la verdad que, que hasta me, me olvidaba que había una cámara grabándonos Ajá. Sí, la pasé muy bien Ajá. Gracias por, por recibirme a ustedes y, bueno. ¿Te quedas laburando un rato como te dije o no? ¿Cómo? ¿Te quedas laburando o no? Dale Dale, pero podemos probarla, <risa> como, por ahí te contratan, no sé Vale, sí. perfecto, ¿En qué sección? Vos, no la próxima al escenario Me encantaría <risa> ¿En qué sección te gustaría laburar? Policiales, <risa> sociedad, espectáculos eh, ¿Espectáculos? ¿Sí? Sí, espectáculos. Sociedad. Espectáculos. Espectáculos, ¿sí? Sí. Bueno, bueno, voy a ver si. Dale. Voy a, voy a tirar la idea, a ver si, Dale, si la, la quieren los Me jefes. Me Sí, te parece. Sí. Bueno, le agradecemos a la gente por sí. estar del otro lado, a vos por estar acá. Gracias. Y gracias, muchísimas gracias por participar tanto de la entrevista y nos vemos eh, próximamente a ver con, con qué figura. Gracias, Tini, por haber gracias. venido. Gracias. Gracias. No, a oh. vos.